No sé, soy nivel 11, he jugado muy poco La probé el sábado Creo que la probé Sí, el sábado la probé un poco Jugué dos tres partidas Y... Nada, voy a ver, voy a probar más que nada eh, Me gustó bastante eh, ¿Cuál me gustó? ¿Cuál me ¿Cuál me gustó? Me gustó esta, dame 16 Vamos a jugar, vamos a jugar a ver qué tal La arma a mí de ráfaga me gustan, lo que pasa es que algunas, esta por ejemplo están muy cheta, esta tiene un, una mirilla por 3, que también es del, del Warzone, que es lo que estoy últimamente jugando bastante eh, Warzone, estoy ahí, un turno lo tengo ahí un poquito abandonado la verdad, desde que dejé de jugar el Darkness, que era el servidor que estaba jugando en... antes de, de empezar las clases, eh, cuando dejé de jugar al pues me metí al Warzone y ahora estoy jugando bastante al Warzone. De todas formas, intentaré traer algún que otro vídeo del Warzone, lo que pasa es que... Se me está complicando porque puedo jugar muy poco y las pocas partidas que gano suelo estar muy chill jugando con mis amigos, así que... No, no sé. Eh, vamos a trabajar un poco el sonido, ¿eh? Está esto un poco alto. Vale. El juego se ve... se ve guay, lo que pasa es que es como raro, me producto enseñado un muy raro, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Es tomar la bandera? ¿Qué es esto? El enemigo está disputando Bravo. Bro. ¿Cómo fue? Estamos tomando Bravo. El enemigo está disputando Bravo. Uf, estoy... Cargo. Vale. Vale. Está bien, está muy bien esta arma, eh. La arma de rapacas muy buena, eh. La verdad. La está también está muy bien, me gusta bastante. Eh, no sé qué modo estoy jugando, es como un. ¿Qué es esto? ¿Qué modo es este? Sí. Sí. Sí. Vale, me acabo de morir. Me han matado para la espalda. Eh, tengo. ¿Qué es esto? Pocas vidas. Ya sabéis que ah, ya wow, Sí, parece como un OV. Vale. más vidas. Lo que me tengo que, ir? ¿Me tengo que ir? Es que no vea nadie, Neutralizada ¿eh? su último efectivo. aquí, ¿no? El otro? Vamos por delante. Vale. Buen trabajo, CIA. Vale. He eh, desbloqueado algunas cosas. Coño, he subido cuatro niveles así. torneamente, a ver. La MP5 esta está cheta, ¿no? o voy a sea, poner la mira que me salga del nabo? Me Voy a poner la reflex, ¿no? Vale, vamos a, vamos a jugar. Tía rápida. Vale, de, lo, de los otros. No me estoy hablando muy bien de los modos de juego nuevos que hay. Tenemos ventaja Vale, porque ha aparecido con una AK. Voy a, voy a empezar con, con el hecho. Hemos ganado una batalla, camaradas, pero la lucha continúa. ¿Vale? Cambio de bando. Cambio de bando, muy bien. Acabo de meterme en esta partida, eh. Está También... No sé si me gusta el sniper, eh. ¿Qué hay que hacer yo ¿Qué hay que hacer? Ah, ah, como en el otro, ¿no? Uff, qué, qué modo más raro, guille El base de este, ya, claro Estamos tomando ¿Eso aquí vamos. un OV, no? ¿Qué es eso, tío? A ver, a ver a tú con la AK, ¿no? Vamos a ver, el sniper, como fufa ¿De dónde me disparan, ¿y yo? Las fuerzas enemigas disputan alfa. Tomando alfa. El enemigo lanza vale. ataque con Napalm. Vale. Hostia, ataque con Napalm. ¿Qué hace? ¿Yo? Quito los notas tanto cogido. Avión espía enemigos camino. ¡Ah! Por detrás. Múltiples aviones El sniper me... me... me... huele regular, ¿eh? Uf. Vale, me han... me han destrozado. El sniper es que es raro, ¿eh? Es muy raro, ¿eh? No... Múltiples aviones espía hostiles de. No me recuerda lo que es un calocotillo. ¿eh? Mucho cuidado. Uf. Pero, ¿qué estaba haciendo ese? Se estaba tocando la. Me ha ayudado a tomar alfa, ¿no? alfada Me han disparado, tío Me ha ayudado a la alfada Toma, Toma. <risa> Me veo espía Ahí vamos Perímetro de acción espía fijado ¿Qué hacen? Uf, me voy a tomar a yo solo, eh. Nada, lo tomo yo, chavales. Es eh, una mierda, eh. Partiditas así, probando algún que otro tiro más del espíritu, ¿Sabes ¿Lo hecho o ¿Qué? Okay. ¿no? Vale, vamos a probar otra cosa. Vamos a probar ahora un una metralleta, ¿vale? Bueno, después de esta. Vamos, oh, nivel 16, let's go ¡No, esto es un dominio! Sí, este mapa se es lo he jugado, pero esto es un dominio, ¿eh? Oye, guay, ¿eh? Vaya, han rajado Eh, guay la AK esta, ¿eh? No sé... es buena pillar por la espalda, quiero ver hasta, hasta qué punto la caja está buena. A ver, la mira me gusta, eh. Vale, lo que pasa es que la gente está yendo con la MP5, vamos a probar la MP5. Le voy a del árbol. Acabo de comer una granada así muy random. Perdemos B. Perdemos B, dicen. Uf. Ninguna tontería la MP5, ¿eh? Nada, nada, nada nah. La Mp5 está cheta, ¿eh? Estoy Ah, está ahí en el suelo, el Nota Vale. Ya no estás ahí, eh, crack? estás ahí en esa puta esquina? ¡Qué asco, hijo! ¡Qué asco! Nada, locurote, ¿eh? Un locurote de armas. No sabía yo eh, que iba a salir. Y tú, crack. Avión espía, hostiel, vale, a... las, las granadas son bombas atómicas, eh. Tiro una granada ahí. Mira. ¿Cuánto me he cargado yo con la puta granada? Me ha toludido. Sí, ¿Qué haces, Krook? Nada, nada, nada, no lo quitan, eh No ganan no, esto, esto es mierda, sé no, no Yo, joder, con las bombas atómicas, tío lo juro, eh. voy a tirar una granada y a ver si me cagaré a 12, ¿eh? ¿no? Que, y, y, las, y las esas, y yo Esto me, me parto el nabo, eh ¿Se nos ha contado, tío? Bro, ¿qué hacéis? Bro ¿En serio? <risa> vale, hemos perdido eso una... Me sonó. Eh, La M5 muy bien, eh Y creo que me gusta más la mira por 3 eh. ¿Qué, ¿Qué es esa, ¿Qué es M5? Locura de MP5, ¿no? ¡Truido, truido, bienes, Locura de MP5, eh. Vale. No sé quién te ha disparado, crack. ¿Quién te ha disparado? ¿A qué es, no? Vale. A ver, el no es, que no, sea, no es que sea malo, pero es que no me gusta, tío Es muy... Es muy extraño Es muy extraño el sniper, la verdad Está chungo, ¿eh? Yo, ¿por qué se ve así, tío? En serio Toma Crack Sí. Posible vale, ese no sé si lo he matado yo o lo ha matado otra persona, no tengo ni idea Es que para matar a uno, ¿eh? ya ponerme 16 ya Vamos por delante Qué armas en la hostia, no, la verdad. ¿Está de todo de random. Que yo no sé dónde es. ¿Esto qué es? ¿Y yo qué me ha tocado? Ah, Victoria. Buen trabajo, hermanos. Mejor jugada la mía. Vámonos. Ahora ahí una triple. Ahí hay otra más. Voy a Voy a ya está, pues ya estaría muy bien.